Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal, vídeo que no va a estar editado porque ya sabéis que cuando traigo clases simplemente os traigo la puñetera clase y fuera, o sea que sin más dilatación de ano, de ano, que me trabo, coño, y eso que es un vídeo corto y fácil, <ríe> vamos dentro del juego, voy a enseñar la clase de Drabaznev, que es ahora mismo el subfusil meta que existe para distancias cortas en Warzone, y lo vamos a testear. Testear coño en una partida Sidmen para que veáis cómo funde esta arma porque es arrolladora Yo creo que tiene uno de los Time to Kills más rápidos de todos los subfusiles Más que la FN, que ¿eh? mata muy rápido, es absolutamente una bastada de arma Así que vamos para dentro del juego, que estamos aquí ya, simplemente tenía que darle un botón Madre mía, como me curro los vídeos, voy a hacer una cosa porque luego en partida eh, suena muy fuerte eh, La clase, vale, esta de aquí me la he preparado ya se puede hacer de dos formas, podéis ponerle cañón, con el cañón simplemente tenéis más alcance de daño y más velocidad de balas, o podéis ponerle bocacha, pues para no salir del minimapa y también tenéis más velocidad de, mal de balas, pero tenéis menos alcance de daño. Entonces yo prefiero ponerle cañón ya que tengo más alcance, entonces como estoy en guardia y los mapas suelen ser más amplios, imaginaos que me pilla con el subfusil en la mano <coughs> y tengo que disparar sí o sí, voy a matar antes si llevo cañón. O sea que como vosotros queráis, el subfusil yo no lo veo necesario que lo pongáis con bocacha pero así que vamos a ir poco a poco. Cañón SA Response 2, E3. Eh, así lo tengo yo maqueado. Voy a ir pasando una por una. La caja pequeña Scarl 4. La culata márquez R7. Lo tengo ajustado de esta forma. Estabilidad apuntada de andar. Me da igual porque normalmente con los subfusiles vas corriendo, saltando, eh, disparando desde la cadera. Entonces lo tengo directamente toda velocidad de apuntar con la mira. Y lo mismo pasa aquí. La velocidad de movimiento apuntado. Pues me da igual un poquito. La estabilidad en activar apuntar, sí. Porque ya que voy todo el rato corriendo, normalmente si su fusil voy ruseando pues necesito que tenga un poquito más de estabilidad. Lo mismo pasa aquí, aunque sí que le he metido un poquito más de velocidad, la 0.35, y aquí lo tengo más o menos a la par un poquito más de velocidad a puntar con la mira, que es la empuñadura Demo X2, que no lo he dicho. Y luego el cargador con 45 proyectiles para poder cargaros a 2, 3 y 4 personas con un solo cargador. ¡Rotísimo! Vamos dentro de Sidmen, voy a pausar el vídeo ahora sí, y nos vemos testeándole la partida. Si os queréis quedar a ver el vídeo, perfecto. Si no me tenéis en Twitch casi todas las tardes, excepto los, fin... los lunes, normalmente el lunes no hago streaming, Así que nada, espero que nos veamos por ahí, ¿vale? Ruidos TTV, ¿veis el título aquí, ¿no? Eh? El nombre ves un tonaminga. Bueno, ya estamos entrando en la partida Ha tardado en encontrar, eh Os lo juro Y Eso que en Sidmen está ahora mismo todo el, todo el planeta Tierra Que juega Call of Duty, juega Sidemen Eh... Pff, ¿Qué cosas hay que decir de este arma, tío? Yo qué sé, es una barbaridad, os lo digo de verdad Mirad la velocidad con la que apunta, ¿vale? Para que os hagáis una idea A lo mejor hay algún tirón que otro en la partida Pero porque la primera partida que juega al día No sé si os pasa a vosotros Me pega tirones, tío La primera de multi y la primera de warzone pero bueno, llevo el x12 de secundaria sin duales Ahora veréis lo rápido que mata A ver si me parece es que un yo, yo ya me tengo los timing pillados Entonces más o menos sé cuánto que descargar Lo que me pasa es que recargo mucho Y no me hace falta recargar Porque tengo cargadores muy tochos Además esto suele ser para pa Warzone también Creo que ha salido idea de eso viene por aquí, ¿no? Uff, me he tumbado. Si no le he estaba ¿eh? ¿Veis? El tío que me pega ahí, tío. Eso me pasa solo la primera partida, tío. No tiene absolutamente ningún sentido, tío. Ponte cae el ratón también, tío. ¿El chavo, tirón, ¿me está pegando? Vaya vídeo más poco me va a quedar. Desde la cadera también funciona bastante bien Lo voy a intentar mostrar ahora Por ejemplo, Yo si sí me meto aquí en el punto este y Es que se va demasiado lejos Son muy pero los que me han tocado, ¿no? Pero veis La facilidad con la que mata es Es que no le meto ni Cuatro balas, yo creo No, no sé si las puedo contar, pero vamos Hay poquita, poquitas tiun, Tium, tium, tium, tium, tium! como la piña, ¿no? es que una pelea normalmente si empezáis a disparar a la vez y los dos lleváis su fusil vais a ganar vosotros si tenéis el mismo aim por así decirlo pues ahí me he pensado que lo mataba y no me veo un coño tío pues ahí me saben antes que yo Que banco estoy ahora. También te digo la primera partida del día. Va si creéis. Bueno, no, porque lo tendría que tunear. Pongo el silenciador para que veáis la diferencia. Que no es exagerada, ¿vale? Es... Eso te da un poquito más de velocidad, por decirlo. Yo para el cañón en vez de silenciador. Pero vamos, que no lo vais a notar muchísimo en partida El retroceso también, como podéis ver, no existe, ¿vale? En este arma Uf, Ahí llego a disparar con las cuatro balas que tenía en una Llevo desde que ha la partida ¿tú? ¡Hostia! Luego es ahí sin apuntar y me los cargo. ¿Ves? Ahí con un cargador mata matado a tres. Casi, sin, sin perder. Ahí se ha visto ahí sin disparar también. O sea, sin apuntar. La picadera mete bastante. ¡Hostia! Pensaba que se lo clavaba, ¿eh? Es una barbaridad. Lo de las balas es lo que más se nota, chicos. Porque se mata en muy pocas balas. Entonces, en el momento que tengáis más balas de la cuenta y matéis rápido con esa arma, ya además está totalmente destruida, tío. Está para nerfearla totalmente. Ay, porque se me ha agachado si no lo he reventado la boca, tío. Ay, por la espalda, tío, qué perra que sos. Si yo arrojéis me acordaba, tío. Una y a la derecha. He disparado a mi compañero pensando que era mi enemigo, tío. ¿Veis lo que os digo? Con ese cargador podéis matar a... ¿eh? Me llevo tres ya con el mismo cargador. ¿eh? Eso porque era un compañero, señor Diez balas, eh. A puedo matar Ay, puto no perros, Esto llevamos de vídeo, 8 minutitos. Yo creo que vamos a cortando. Ahora, ahora que estoy calentando no voy a cortar, la verdad. Vamos a acabar la partida. De o sea, quien quiera verse la se la verá y quien no tiene la clase nada más a empezar el vídeo. Yo soy una persona bien para por vídeos, la verdad. Si quieres avisar podéis seguirme. Si habéis llegado hasta aquí, dejad un comentario. Estoy viendo el vídeo ruidos, te amo. Yo te voy a escribir, te amo más. Mi amor. Cuando llega a grabarme, no mata, tío problema bastante serio, eh Quien me diga que la Batman no mata De verdad, que tiene un problema muy serio Porque me ha habido gente diciéndome que no... Que la Fénix es mejor A ver, los colores, a ver Y hay de todo, y está claro que... Pues ahora momentos que por la... No, no hay momentos que se la otra ¡Ah! Es copetón me ha pegado La Fénix sigue estando muy roca, pero... Rota esta mata muy rápido, tío. Mirad eso, ¿sabéis cómo lo he hecho? A ah, le he matado, hermano. Es que ya mato sin ter. Ya mato sin inter. Eso ya va a pasarse de buena onda, eh. Eso ya es pasarse de buena onda. Uff Uy, podría haber matado a tres, easy Me ha matado a uno Estoy con ellos, tío Perra, tío. Nada más, 60 kills con la basne, primera partida del día además. Yo quiero recalcar eso, primera partida del día. O sea que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la clase y nos vemos en un próximo vídeo. Besadapas.